En Claxo venimos trabajando desde hace años de manera transversal la temática de los feminismos y las diversidades. Con este objetivo, cada marzo, en lugar de poner el foco únicamente sobre el 8M, Día Internacional de las Mujeres, decidimos que todo el mes sirva para poder analizar y debatir acerca de nuestro pasado, presente y futuro, y dar a conocer la gran cantidad de materiales y producciones de nuestro consejo sobre las mujeres y las disidencias. Siguiendo la consigna general del Día Internacional de la Mujer 2023 por un mundo digital inclusivo, innovación y tecnología para la igualdad de género, los ejes están puestos en profundizar el debate sobre las luchas de las mujeres y las disidencias en América Latina y el Caribe a la luz de los logros alcanzados y de los nuevos desafíos que debemos enfrentar en una región muy desigual ...tanto socialmente como en la respuesta de los estados a nuestras justas reivindicaciones. La lucha de todas manifiesta nuestra capacidad de decidir, de ser libre... ...de tener las mismas oportunidades de trabajo y de remuneración que los varones... ...pero también el de compartir los cuidados y las tareas del hogar... ...y sobre todo de no morir por causas vinculadas al género. El encuentro entre la academia y las organizaciones sociales... ...sigue siendo uno de nuestros ejes de acción para promover el debate, la movilización y la construcción de acciones orientadas al cambio en el plano personal y colectivo. Con estos objetivos, Claxo propone en este mes de marzo encuentros, debates, diálogos, publicaciones y difusión de materiales audiovisuales disponibles en nuestra web, canal de YouTube y redes sociales. Entre todas, conquistemos más igualdad en el camino que nos hemos trazado para alcanzar sociedades justas que reconozcan la diferencia y las respete, erradicando las desigualdades en los diferentes planos de la vida, donde todas y todos tengamos los mismos derechos. El futuro es nuestro. Construyámoslo juntas.